Bueno, a nuestras espaldas está el tótem de seguridad. Este tótem de seguridad que instalamos hoy en la intersección de las esquinas de Jaureche y Recheri nos permite, al accionar un botón antipánico y con la conexión directa de la cámara y conectado con el centro de monitoreo, mejorar todo lo que tiene que ver con con la seguridad, en este caso, en el centro comercial de Burlingame. En definitiva, estos tótems sirven para los espacios públicos. Ya tenemos uno instalado en la plaza de Burlingame, estamos instalando también en la plaza Urquiza, ahí en el barrio Santa Clara, en William Morris, en el corredor aeróbico de combate de Pavón y Recheri y en el polideportivo. Y vamos a ir instalando fundamentalmente en los espacios públicos y los centros comerciales. Se si acciona el botón antipánico, hay un parlante que comunica directamente con el centro de monitoreo frente a cualquier eventualidad en materia de inseguridad. ¿no? Es una herramienta más. Que, que el municipio brinda para que las vecinas, los vecinos, las comerciantes y los comerciantes, en este caso, del, del centro de Burlingame tengan para, para estar un poquito más seguros. Entonces, ¿no? Vamos elaborando herramientas junto con la, alarma, con la alarma municipal monitoreada, el tótem de seguridad, el grupo de WhatsApp, y todo lo que tiene que ver con el control y la prevención que hacemos desde el municipio. ¿no? Nosotros, más allá de las competencias, que en este caso son provinciales, eh, pensamos y, e invertimos. En, en todo esto que tiene que ver con la tecnología, al servicio de la seguridad y de prevenir para, para que los vecinos y los comerciantes estén más tranquilos. Eh, la tecnología se elabora y se trabaja en nuestra Secretaría de Seguridad, la alarma municipal monitoreada, que es una alarma con botón antipánico, geolocalizada, en donde cada vecino de cada cuadra tiene, tiene más seguridad, se elabora y se construye en nuestra Secretaría de Seguridad. ¿no? Vuelvo a repetir, el Estado municipal también al servicio de la prevención en materia de inseguridad.